Ven conmigo. Vamos a sentarnos aquí detrás para que nadie nos vea. Aquel niño no obedece mis órdenes. Corre al centro de la reunión y apunta a una madre y su hijo que están enfrente. Están escondidos debajo de los asientos. Miro a los ojos de aquella madre temerosa por su vida y la vida de su hijo. Voy corriendo al centro de la iglesia para que los presentes dirijan su atención hacia mí y dar margen de tiempo para que la mujer y su hijo puedan escapar. Ellos estaban bien escondidos y ahora por mi culpa lo han encontrado. ¿Quién es este niño? que les apunta con el dedo y grita para que seamos descubiertos. Todo pasó tan rápido. Es como si de una carnicería se tratase. Todos los demonios en forma de humanos salieron corriendo para arrasar con todos los humanos que encuentran por su paso. No tengo claro lo que pasó después porque me desmayé de la impresión. Escucho una voz que me llama. Melina, despierta. Melina, despierta. Abre los ojos, Melina. Abro los ojos y veo a Douglas. Tiene un ojo normal y otro brillante. Con los fondos rojos. Douglas dice, estoy aquí para ayudarte. Sabía que tendrías problemas. Levántate, vámonos de aquí. Me levanto y veo a muchos muertos a mi alrededor. Aquel niño que estaba escondido con su madre, Ahora está a mi lado, no veo a su madre. Aquel niño me dice, he visto que tienes poderes, por eso me he quedado contigo. Por eso me quedé a tu lado y no me fui con mi madre. Yo le pregunto, ¿dónde está tu madre? Aquel niño me responde, mi madre ahora eres tú. Dentro de la iglesia solo hay un hombre. Se queda a rezar para agradecer a Dios por su vida. Aquel niño Douglas y yo nos ponemos a correr para llegar al refugio, antes de que los demonios nos encuentren. Douglas, tienes que enfrentarte a tus miedos. Los demonios quieren apoderarse de tu cuerpo. No lo permitas. Reza conmigo. Recuerda todos aquellos momentos felices de tu vida. Lucha por tu vida. Hazlo por tu familia. Recuerda todos los momentos felices que has vivido y enfréntate a tus peores miedos. Los demonios alimentan y se hacen cada vez más fuertes gracias a nuestros miedos. Llegamos a la cabaña. Hay más refugiados que la última vez que estuve aquí. Plácido y los demás dicen, Qué bueno verte, Douglas, nos tenías preocupados. Te marchaste sin decirnos nada. ¿Qué hace Melina aquí? He regresado para guiarlos a un lugar seguro. Solo hay que tener fe. ¿Quién es ese niño? No sé quién es este niño, pero ahora está bajo mi protección, igual que ustedes.